Tirada del miércoles, tirada mediana grande, ¿vale? A ver si puedo sacar 26. Voy mal de tiempo, soy súper tarde, pero haremos lo que podamos. ¿Eh? Hoy no hay viento, ayer, ayer no, el lunes se hacía un montón de viento. Ayer hizo la hostia de viento, pero no vine. Y, y bueno, eh, a ver, que voy mezclando los vídeos... Vamos a hacer eh, sí, vamos a hacer el de promoción del bar del trail Lo hacemos ahora y este lo mando a Youtube Y luego haré uno corto para el Strava Que solo son 30 segundos Así que ya que me he alargado con este Hacemos este para el para el bar del trail Bueno, recordaros eh, este, Esta semana lo hemos hecho el lunes ¿vale? El lunes hicimos un bar del trail Lo intentamos hacer lunes, martes En el canal de Iván Trail and Play En el canal de twist.tv Buscarlo ahí en, en el móvil, buscáis eh, Twitch, eh, Twitch y os descargáis la aplicación y ya está. Es como un YouTube, es igual, es otra plataforma, ¿vale? Y ahí eh, buscáis en la plataforma en Twitch, buscáis Trail and Play, todo junto, Trail and Play, que es el canal de Iván, de la infancia vas, de toda la vida. Y eh, le dais a seguir, le dais al corazón, ¿vale? Entonces, cuando nosotros emitamos lunes, martes o jueves, viernes, hacemos lunes, martes o jueves, viernes, por ahí intentamos hacerlos, bar trail a las 10 de la noche aproximadamente, 10 a 12 de la noche aproximadamente, eh, pues nada, le dais a seguir al corazón y de esa manera, eh, cada vez que hagamos directo, pues os enteráis, ¿vale? Y ya está, vamos a ver si preparamos un directo guapo, eh, vamos a ver si hablamos de material, ahora que estamos todos congelados, con... ha salido a 7 grados, no sé aquí lo que habrá, no sé, pero calor no hace. <risa> y, y ya está, ¿vale? A ver qué, qué preparamos para ese bar del trail del viernes a las 10 de la noche, acordaros. Y bueno, hablaremos de material, vamos a intentar, voy a ver si me da tiempo a hacer un Excel, no sé si me va a dar tiempo, y calcularemos dos cosas. Por un lado, ¿cuánto os va a penalizar pues, de segundos por kilómetro? Eh, ¿Cuánto va a penalizar de segundos por kilómetro el llevar un peso extra en la mochila? ¿Llevar más agua o llevar un cortavientos o llevar guantes? llevar, En fin, todo va sumando. Pues a ver cuánto os va a penalizar de segundos por kilómetro cada vez que, que corráis. Y por otro lado, eh, vamos a hacer una cosa que este os va a gustar bastante, que es dentro de 20 años, ¿a cuánto vais a correr? O sea, los que entréis en el directo, vamos a intentar hacer un cálculo con el Excel ...y que os dé una proyección de aquí a 20 años, podemos hacerlo a 10, a 15, 20 o a 30 años... Eh, ...una proyección de, por ejemplo, si ahora hacéis la media maratón de asfalto en tanto, a tantos eh, minutos kilómetros... ...a ver cómo lo vais a hacer dentro de 20, 25, 30 años, siempre que estéis a tope ya, siempre que estéis ya en el tope... ...si ahora no estáis a tope, acabáis de empezar entonces todavía tenéis mucha más mejora, mucho más margen de mejora, porque todavía podéis ganar, yo que sé, 20 o 30 segundos por kilómetro, y sobre ese óptimo, el, digamos, el pico de forma que conseguiréis, a lo mejor dentro de dos años, sobre ese serán los 20 años después, ¿vale? No sobre lo de ahora, es decir, los que seáis eh, jóvenes o simplemente empecéis, empecéis a entrenar ahora, pues todavía podéis mejorarlo, ¿vale? Pero estará bien, os vais a sorprender, creo yo, que os vais a sorprender. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Trade and play en Twist TV. Venga. Hasta luego.